El stream... X1, eh. eso dame me envía <risas> Eso dame envidia ah, con el batido, no, pobrecilla Me cago en la leche, ¿dónde está el...? ¿Eh? Pues chavales, se me ha perdido el string avatar, ¿hola? ¿Hola? ¿String avatar, tío? ¿Hola? ¿De... ¿Qué? Ah, sí, aquí sí está el string avatar, lol Porque se me... voy a copiarlo y pegarlo aquí, para no haya golda. Ah, ahora sí sale, ¿Ole? Vaya paranoia, ¿eh? Que le está... Últimamente eh, incluso el String Avatar eh, está pegando un perlazo flipante. Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a ver si acabamos ya el juego por hoy. Sería guapo. Os dice la pantalla. Sí, eso sí, tengo que cambiarlo. O sea, tengo que cambiarlo. Pero lo que pasa es que es eso, Ángel. Que no. he tenido que llegar ahí porque no sabía, eh, mi hermanote, eh, dónde, dónde leñe estaba el String Avatar. Sabía, pues, de bugueo. O sea, sabía bugueado que flipa. Nos quedamos aquí con Cero y Seeds, ¿no? O sea, con Seeds y Momo. Eh, vale, pues voy a intentar llegar para allá Vale, no llego ahí eh, Supongo que, dios vaya saltito, ¿no? Cero Madre mía Me tendrá que ayudar ella o algo, ¿no? Ah, no, baja perfectamente a para a toda Chavales Ah, no, para arriba LOL Este sitio da un poco de mal rollo, ¿eh? Para qué mentiros, da un poco de mal rollito, ¿eh? Que te cagas más Ah Hostia, tú, tengo que buscar una... Tengo que buscar una llave, ¿eh? Bueno, vamos para abajo <risa> Me he equivocado yo A ver, ¡ah, tío! ¡Ah, no! Vale, vale, ya lo comprendí lo que tengo que hacer Es que la sensibilidad del juego muchas veces es un poco anacrónica, ¿no? Como ya os he dicho, un poquillo anacrónica, la verdad Cabo la leche Bueno, eh, sepa dónde tengo que ir, gente, eso es lo importante Todo el juego lo da No, sí, ¡hostia, tío! ¿Qué? ¿Qué bugueillo? Paranoia gorda, ¿eh? Paranoia tan gorda que me la ha pegado ahí. Vale, tengo que hacer esto eh, rápido. Sits, que te vas a quedar sin hueco en el acceso. Yo y mi dimensión en los videojuegos es increíble. O sea, tengo una distorsión de, de la bueno, la profundidad que pueden llegar a tener los juegos. Brutal, ¿eh? Sobre todo cuando están en este tipo de cámara. Oye, me fliparía jugar al Gohan Goblin de la Nintendo Switch. Creo que otra vez me voy a descargar el en el el, lo que nos recomendó Adri Zemel. Nuestro amigo del pueblo que da, de aquí a monte que también streamea. Y, y la verdad es que tengo ganas, porque si puedo jugar Gohan Goblin. O sea, vale, lo voy a jugar a todas Tenemos que tirarnos para allá. Eh, a ver, a ver, a ver. Va. Vale, vale. ¡Dios! ¡Dios! Me acabo de partir la cara, tío. Hola, Juanpi, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo ha ido la semanita? ¡Qué guapo, tío, Ángel, qué chulo! Muchísimas gracias por ese hosting a diario, campeón. ¡Super Juanpi! ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo poderoso? Vaya parchazo que he pegado, tío. Pero vamos, creo que es así, ¿eh? Un gran, gran juego, tío. Gohan Goblin es la caña, macho. Muchísimas gracias por ese hosting de nuevo, mi hermano. Se agradece una barbarie, porque como ya sabéis, eh, hacéis, ¿no? Que cada directo pues tenga ese, ese tipo. ¡Guau! ¡Wow! a. Desde cuando baje, mejor. Ese tipo de high, ¿no? Que muchas más personas puedan llegar a unirse. Y voy a intentar hacerlo, ¿eh? Con lo de yuzu ¡Quito de Fitz Vale, vale, ahora sí. Pero ya. ¡Hostia! Ya no ha podido saltar. ¡Oh, shit, bro! A ver, hay otro hueco allí por el cual podemos ir por ese agujero, pero no sé, me he venido por aquí, a ver qué hay, ¿eh? El ape va a salir también, campeón, en, en, en suite, hostia puta, qué gracioso, no lo sabía Ah, ¿sit ¿sí viene ahí o qué, qué es lo que? Hostia, qué guay, sí, en ese aspecto criste, ah, mira, pobrecilla cero, tío, se va a quedar ahí, bro se va a quedar ahí mientras que nosotros vamos a buscar la llave, chavales Madre mía, Mayday, Mayday ¿Qué tipo de monstruos podremos llegar a encontrar aquí? Aquí tiene que haber algún asterer Y flipa, ¿no? Crystal también, eh, seguramente habrá ido a ver la FMS en ese sentido Va a salir el 9 y el 6 Hostia, qué guay No lo sabía, la verdad Que en ese aspecto mola Como os he dicho, eh, no es mal juego la Pet Legend Lo único malo es que el tier es muy raro, ¿no? bajo mi punto de vista Flamigazo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo poderoso? ¿Y cómo hay estos días? Vamos a ver si podemos llegar a ver qué hay aquí O sea, vamos a ver Es raro de narices Voy a enchufar al la linterna nunca, nunca se sabe que no podemos llegar a dejar el Little Nightmare 2 Amigo Estaba aquí la llavecita Sitz, vas a venir con nosotros ya Y flipa, ¿eh? O sea, en Nintendo Switch están sacando bastantes cosas guays, ¿eh? Todo bien acá, me alegro mogollón, flamigazo Aquí estamos en Little Nightmare, que creo que hoy lo vamos a terminar. Tengo ganas, en cierto modo, pero también creo que voy a intentar eh, hacerme un speedrun del juego, ¿eh? en cuantito que lo hagamos. Creo que me voy a intentar hacer un speedrun, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Creo que voy a intentarlo a, a, a todas. Pero a todas. Ah, vale, vale, vale. Creo que voy a, voy a ver una cosa, gente, porque se me escapa una, una compuerta. Porque es que eh, han eh, demandado a Nintendo. Dios, ¿y eso? Mm. Cero, te quedas ahí un momento, me tengo que saltar para allá. No, para allá no puedo saltar. ¡Lol! Baitada. Bueno, pues entonces para arriba. Me he confundido yo. Ah, no, de allí vengo. Qué, qué plomo tengo, tío. De allí vengo, chavales. <ríe> y bueno, creo que han demandado también a Nintendo en ese aspecto campeón ángel. Porque muchas veces eh, Nintendo ha, ha sacado conceptos de otros juegos. Pero Nintendo es totalmente eh, old school, tío. ¿Hola, cero? ¿Qué coño, tío? ¿Voy a hacer con cero? Porque, ah, remasterizar juegos de los 80 pues puede ser, eh, Juanpi En ese sentido puede ser, me das la manito La manita, Sids, por favor, dame la manita Vamos a ver si me siga ahora ¿Qué coño? No me sigue, tío Porque el Josti se mueve solo, por eso Qué paranoia, ¿no? Sids, ¿qué le pasa? Está súper extraña, eh Está súper extraña Sids, fuera de coña, eh Ah, vale, que por ahí no era, pero por aquí, ¿qué, qué va a haber? Como mucho, a ver no, aquí he cogido la, la, la, eh, la llave ¿what? Entonces, ¿qué he de hacer ahora? Ah, vale, vale, vale, vale Esto es para subir arriba, ¿no? Vale, vale, vale Ahora sí Ay. A ver qué hace No sé, cara esto, la verdad ¿Me imagináis que ahora sube O sea, sube un poquito más para arriba? A ver, voy a ver si sube para arriba Ah, sí, sí, sí No, va para abajo, va para abajo Entonces, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, tío? Es un error de fábrica, pero A ver, muchas veces campeón, aunque sea un error de fábrica Voy a intentar tirarme por esa alfombra No, ni de coña <risa> El joystick, es que los joystick ya sabéis Que también van muy, muy, muy mal en ese sentido eh, Cuando son de play, ¿no? Os lo prometo, yo en la Play 4 Cuando jugaba la, en la Play 4, aparte, ¿no? Que jugaba también al Tekken y todo Y me cargaba muchas veces los, los joystick por jugar Pero al mismo tiempo también, pues muchas veces Fue producido porque los joystick Van como el culo, tío Os lo prometo, campeones, los joystick de la Play 4 No sé ni cuántas veces se me han puesto malos, la verdad O sea, se me han puesto malísimos, vamos en Nintendo, y también, como os he dicho, LOL. What? Ah, que si muero, eh, no tengo la llave. De puta madre, ¿no? <ríe> me ha encantado eso, eso. El cliché ese me ha encantado. Bah, ni de fly, tío. Ni de fly, ni de fly. Que tal bella? ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido el sabadillo poderoso? ¿Cómo ha ido la tarde y el mediodía también, por supuesto? Esa música, tío, me raya una barbaridad. Parece un poco eh, Helsinki, ¿no? Pues los de Play Vaya tela, vaya bugueo que la ha da dado ahí al muñeco A Sid, bueno, a Momo Los de Play 5, a mí Hoy estuvimos hablando y los de Play 5 han dado como problemilla. Que nos encontramos también Mateo. y Yo, que salí un rato con Mateo por la mañana. Y nos encontramos a un amigo y nos dijo que los de la Play 5 estaban pegando un poquillo también de pelazo. Cago la leche, tío. ¿Llegarás ahora, bro? Menos mal. Sin problema, ven ya, siempre tenéis que hacer foco a las tareas y por supuesto si tenéis algún tipo de deberes o, o más de, de estudiar, exámenes, no hay ningún problema, vamos, ¿no? campeón. Ya sabéis que tenéis Muchos directo de por medio, bueno, dios qué bugueo, tenéis muchísimo directo, tanto los, los fines de semana, por supuesto, como todos los días, ¿no? A diario tenéis muchísimo eh, tiempo para verme. ¡Ah, ¡Oh! ellos! Menos mal que me he llegado. Mucho tiempo para verme en directo y como ya sabéis, pues mañana descanso Los domingos descanso también un poquillo Porque también necesito un poquito de descansar Ya sabéis que me estoy metiendo un hardeo muy duro La verdad, y también sé que los fines de semana Pues es más difícil, ¿no? Es más complicado porque la gente tiene más tiempo libre Y al mismo tiempo también, pues en ese sentido Tiene más, más cosillas que hacer, ¿no? ¿Qué coño habrá que hacer, tío? Efe, brutal, ¿no? Eh, es que es raro, de, de carajo, eh, Flamingasos Súper raro que ahora mismo, pues Bueno, Seed se queda ahí bugueada O sea, se queda ahí súper bugueada, Sid. No sé qué es lo que tengo que llegar a hacer ahora mismo O sea Solo tengo una oportunidad O sea, solo tengo un sitio por el cual ir Como no coja algo Qué guay Ya ves, eh. te encanta ese anime Está gracioso, la verdad Tiene, tiene su rol ¿Y cómo ha llegado Sitsa aquí, tío? Del manga, aro ¿Cómo ha llegado Sitsa aquí, macho? Eso es a lo que yo me... me ¿Qué coño, match, ¿Cómo ha llegado aquí? Vale, nosotros saltamos por aquí Que hicimos eh, un cine en cada, en cada Y costó más de 30.000 euros ¿Uno más de eso? Madre mía ¿Sids? ¿Dónde te has ido, macho? ¿Uso Warhat? Eh, es rarísimo Os lo prometo Es que por ahí no me puedo tirar O sea, por aquí no me puedo tirar Es súper raro ¿Qué es lo que tendré que hacer, tío? Súper extraño, ¿eh? Os lo prometo que estoy rayadísimo Pues Sids está eh, bugueada, ¿no? Lo siguiente ¿Qué habrá aquí? ¿Ella me seguirá aquí? A ver. ¿Me seguirá por aquí? No, no sube. ¿Qué leñe? Es que no me sigue aquí. Súper extraño. Eh, muchas veces la respuesta más lógica en los puzzles, como ya sabéis, está delante de nuestras narices y muchas veces no nos damos cuenta. Así que a lo mejor está por aquí lo que tenemos que hacer o algo. Porque si no, estamos jodidos. Como os Vuelvo a decir, madre mía, vaya paranoia. Si sí, no viene para acá de ninguna manera. ¿Guarzones? Yo no juego guarzones. <risa> no juego Warzone, la verdad O sea, está bien el juego, pero nada, no juego Warzone Qué leño, o sea, qué, qué es lo que... Te... Bueno, no sé, qué es lo que tenemos que hacer Bueno, a ver, el aquí Por aquí habrá algo, en lo cual eh... No, pero si, si lo jugarás no, no juego guarzones o sea, lo he, ya lo he jugado en su momento Y meh, está bien el juego, pero al mismo tiempo también pues normal No... Sabéis que no me gustan mucho ese tipo de cosas Me gustan o me atraen mucho más los zombies del, del Cold War ahora Un poquillo más, la verdad <coughs> En ese aspecto ¿Qué coño tendremos café tío? ¿Qué leña tendremos café <coughs> Sí, el Warzone no está mal Pero es eso, como que se ha quedado un poco atrás En el sentido de que está guay Pero bajo mi punto de vista pues Es como que el Cold War, el modo zombie Pues la ha sustituido un poco Aunque sigue estando vigente Ahora mismo en Twitch eh, no tiene tanto hype Pero eh, está gracioso ¿Cómo van las pequeñas pesadillas? Qué grande Pues no va nada mal Chikuma, la verdad Pero ahora mismo estoy un poco bugueado En plan, no sé qué es lo que tengo que hacer Súper extraño Estoy casi a punto de, de finalizar el juego Y es lo que más extraño de, de todo O sea Ah, mira, cero por fin ha venido aquí A ver si podemos llegar a, a, por esta ventana o algo A ver A ver si me ayuda No, no, no, me no ayuda para nada <risa> No me ayuda para nada Yo creo que es guapísimo el directo Qué grande, qué guay la palanca del ascensor solo me, solo me permite ir hacia... O sea, que llamar ascensor, chikuma Acabo de desbloquear, por así decirlo, eh, la parte de aquí Es que no sé <coughs> A lo mejor viene otro ascensor o algo en plan rollo del Souls, tío Puede ser, ¿eh? Puede ser Qué cuantito que va Es que no hace nada, ¿ves? Y ahora ya no viene Al, al Aiza que no sé si hoy a lo mejor lo metemos o no lo metemos No tengo ni idea, campeón la de dentro del ascensor, pero es raro No hace nada bueno, Te lo prometo, Chikuman, no ha hecho nada Es súper raro Estoy súper trillado aquí ahora mismo No tengo ni idea de lo que hay que hacer Porque no tengo más, o sea, más cosas que hacer aquí ahora mismo O sea, tengo ese hueco por el cual he venido eh, Sí, está súper bugueada aquí Que no tengo ni idea Esa llave que del candado que hostia. Sería inteligente por parte del personaje principal Que por lo menos... Pues, no puedo, no puedo hacer nada ¿What? ¿Qué es lo que habrá que hacer? se sí, Mario ya volviste, súper grande desde arriba, ¿no? De, de lo que es el ascensor Voy a intentarlo, a ver Súper raro ¿De abajo? Lo que pasa es que ahora sí A ver, a ver, a ver A ver A ver si ahora lo puedo llegar a llamar Como ha hecho Chikuma Voy a intentarlo ah, Ahora ya no viene Ah, vale, vale A ver si Yo creo que sí que puede ser lo que dice Chikuma Ponerme arriba del ascensor Y subir hacia de arriba A ver cuando viene O sea, cuando venga Me, me, me tiro a todas. Ahora, ahora, ahora, ¡corre! Sí, sí, era sí era sí era así. Tienes toda la fucking razón del mundo. La superposición de vosotros siempre, Chikuma, es súper grande, tío. Yo me, me ahogo en un vaso de agua, tío. Me ahogo en un vaso de agua, macho. Te lo prometo. Porque a lo mejor pienso que no se puede o algo, tío. Entonces me quedo súper rayado. Qué grande este Benja. O sea, me alegra también que el fin de semana, como ya sabéis, que. Es normal, como muchas veces os digo, los fines de semana es donde el público también se relaja un poquillo más, ¿no? Y a lo largo de todas las semanas cuando hay muchas más personas. ¿Qué coño? ¿Qué cague? Esto, jugándolo, eh, yo no me, lo haría, no me daría ni cuenta ni yo. Eh, muchas veces es más complicado, chico, cuando estamos pendientes a todo también lo que pasa en el directo. Qué grande, tío. Me alegra también muchísimo eh, en ese aspecto de eh, Benja que podáis llegaros a quedar con ese tipo de... De satisfacción, ¿no? De, de, por lo menos me, me alegra, ¿no? De, es que ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué hace eso? O sea, hay un... Hay una manera de correr con el muñeco Y no corre, tío O sea, es, es aquí Y me hace esto Vale, me he muerto O sea, eh, hola No me salta como los otros días Desliza No, sí, con, con todo lo que pasa en el Isaac Es súper tétrico La verdad, es un juego bastante guay Pero tiene un, un lore muy, muy creep, ¿no? También es eso, me, me gustaría, ¿no? Eh, jugarlo esta semanilla un poquito más Que no lo he jugado esta semana ni de coña Sabéis que tengo tantos... Oh, un recuerdo Tengo tantos juegos que es mega duro, macho O sea, son... ¿Qué? Son ratas, tío Es una paloma, una rata y... Una ardilla ¿Qué cojones? Me va a pegar un susto estos bichos, seguro ¿Eh? Vale, pues... ¿Eso qué? Esto de aquí, tío Poder pillar eso Hola, vale. Nada, será para pillar esto. Apaga un recuerdo, ¿sabes? Nada, subiremos por aquí, ¿no? Supongo. Hombre, por supuesto que me acordaré, ven, ya, ya me jodería. Si en ese aspecto es lo que yo eh, quiero siempre, ¿no? Eh, no sabéis la ilusión que a mí me el poder de llegar a, da a, llegar a dar el partner eh, a alguien que consideramos, por supuesto, que merece, ¿no? El tener el partner. O sea, sería la polla, la verdad. Eh, perdonadme la palabra, pero sería la caña. El agua, usa la física para la acción, mejor no doy explicaciones. Es por el agua, ¿eh? que resbala, vaya paranoia, ¿no? A ver si cero nos ayuda a subir ahí. Yo creo que sí. Es súper guapísima tu risa. risa. Siempre me alegro, campeón. Intento siempre dar eh, alegría, ¿no? Bajo mi punto de vista. Aunque haya días como ayer Que esté súper cansado, campeón. ¿Eh? Que esté súper cansado, pero también es obvio. Eh, vale, pues voy a hacer que cero pase para allá. Voy a ver si podemos hacer algo Ya se ve aquí en mami eh, Le acaba de mandar eh, a comprar Sopita Guantún ¿Vas a comer Sopita Guantúnito otra vez hoy? Madre mía Nicole, tu mamá Qué grande tío este ángel Ya lo sabéis que no habría ningún problema Yo no tengo ninguna prisa, pero es eso No me quiero sentir agobiado por tener que jugar el... <coughs> Muchas horas al cucoro y todo eso Es Sería una locura Como ya os he dicho, es una locura bastante gorda Ah, que yo tengo que tirarme ¿Lol? Ah, y hace esto, tío O sea, vale Bueno, va a sido por el agua Por lo que dice también Ángel Qué, qué, qué chica, ¿eh? Cómo va a comer también el sopita guantún Ay, mi madre Qué chica, me encanta Vaya salto, loco, eh, te lo prometo, Chikuma Que pensaba que no llegaba, ¿eh? Te lo juro te prometo que, no, que pensaba que no iba a llegar Porque como ha dicho Ángel, a lo mejor por las físicas de la lluvia Que el personaje no me permite... O sea, coño No me permite correr, tío Es súper extraño, ¿eh? Te lo juro así es súper extraño, macho Mira, ve, bueno, ve, me, me, me desliza Súper raro Qué más guapísimo el infinito <risa> Qué grande, tío, este ven ya Vosotros, esta comunidad, bajo mi punto de vista Te lo prometo, es súper preciosa Y ya sabéis y demás que... Muchas veces no me importa eh, Qué es eso, ¿no? Los fines de semana también Es más raro de la cuenta Es totalmente diferente eh, La gente también tiene más tiempo libre Y es normal Pero esta semana me sentí un poco agobiado Aunque hemos tenido unos eh, tiers bastante altos Pero bajo mi punto de vista también Pues muchas veces necesito también jugar Lo que realmente también quiero No Y me apetece En su momento La verdad No me sirve de nada Estar agobiado <coughs> Jugando solo un juego eh, Ya sabéis que pierdo muchas veces ¡Hostia! ¡No hagas eso! ¡Cero! Ay, qué loca Se me va a caer en toda la cara, ¿no? Han dicho, ¿no? ¿Qué es? Se está cayendo todo el edificio Ahora sí me deja correr, apaga Corre, cero, ayúdame Ayúdame, cero Ayúdame Es el papá que qué grande, tío Qué bueno te ven ya Eso también es cierto O sea, wow Una vez que ya comprendemos el juego a 100% Somos eh, chuzo-montero, ¿no? Como ya os he dicho, ese chaval eh, es un pro player de los speedruns de Sekiro Y le ha sacado al máximo partido siempre a lo que es el juego O sea, es un speedrunner increíble, el mejor casi de España para mi gusto Hoy no, no voy a jugar con Kukoro, la verdad eh, Como he dicho, eh, no voy a jugarlo, solo lo voy a jugar una vez a la semana Ya decía yo No, pero me ha matado, what? What the fuck? Ah no, menos mal y Sitz, Sitz, si no conciencia, creo yo ¿Ha muerto, lol? No, no, no puede haber muerto No, no puede haber muerto, tío ¿What? ¿Qué? Sí, claro que te ayudo, Sitz ¿Qué? Salda y anda Uf, menos mal, macho, me quería que moría <risa> Espero que no muera nuestro personaje principal, ninguno de los dos, ¿no? Que creo que no, porque esto es la secuela, por supuesto, de Little Nightmare, ¿no? A ver, eso sí, eso también es cierto Que muchas veces eh, Básicamente hay que aprovechar los clichés, ¿no? Como ya sabéis Y vamos, en el Dark Souls, por ejemplo Lo explotamos al máximo exponente ¿Para qué mentiros? Y también es importante, ¿no? Y de, ahora lo que ha dicho Ángel es, En el Minecraft, ¿sabes? Flipa Vamos a ver qué hay en esta casa <ríe> Qué grande O sea, se agradece Yo me he sentido muy presionado Estos días, la verdad No me gusta solo jugar un juego Como ya sabéis Me da agobio Y es normal no tengo la linterna, o sea, se me ha partido la linterna o algo Vale, eh, aquí tiene que haber algún tipo de aster egg, Aquí tiene que haber algo Me mete abajo de la cama, vamos a ver si... No sé, ¿este cubo o algo? No, no, este no, no es una... No, no es nada Paranoia, ¿sabes? Esto es una habitación en la cual pues, parece que hay un niño Que no sé si será, pues, el bicho del principio El que dejó Miles El que dijo Miles, perdón, que, que dejamos en vivo No sé si estará por aquí A ver si nos lo encontramos al crack Me llevo un trenecito, chuchu Y vamos a ver qué podemos llegar a hacer ¡Pam! Lo tiro. <risa> Sabéis que me gusta mucho trolear siempre. Eh. Zapatito por ahí. O sea, un zapato. Esta puerta podemos llegar a hacer algo. Sits aquí. O sea, no de online lo desarrollo. ¿En serio? ¿En online en banea? ¡Hostia! No, otro, otro portergaze, tío. Otro portergaze, loco. Otro portergaze, chavales. Madre mía. Increíble. Digamos que. Increíble. Vamos a ver qué pasa, eh <risa> Fuera coña Después del juego Hostia, pero bueno, Si los clichés en ese aspecto Están para pa utilizarlos, ¿no? Eh, a ver si me acuerdo cómo era esto epilepsia sí, brutal Pero es que había una manera De entrar en el sueño Bueno, en el sueño la, Así, ¿no? Es que antes me ha salido A ver Es súper raro Es con los Jotty Es con los Jotty Y me raya muchísimo, la verdad Me muero A ver si podemos llegar a entrar rápido No sé cómo va La verdad Muchas veces se queda trilladísimo esto Vale, vale, para atrás solo, así Es que es súper raro tener que darle a los dos yoshis <coughs> De esta manera, tenemos que cambiar de canal Como ya sabéis, bueno, cambiar de canal Lo que me raya es que sí, se le importa un pimiento, ¿no? Lo que puede llegar a pasar, la verdad Vale Ahora es otra combinación Vale, estamos entrando ya, poco a poco Vale, otra vez Me muero, ya está, ya, ya ha pasado, Ángel, ya ha pasado No, no os preocupéis, chavales <risas> Que esto es súper raro, esto aún no lo comprendo del Little Nightmare, eh lo, Esto de aquí que da como la paranoia Parece que está en un limbo, algo Parece que está muerto el, el pobre personaje principal Little Nightmare 2 O por lo que se ve, parece que está muerto La verdad, bajo mi punto de vista yo creo que está funado Creo ¿Qué habrá detrás de esta puerta? Vale, bueno, me deja pasar y ya está por fin me deja pasar por esta puerta y ver lo que hay El padre Ese es el Final boss ¿Por qué Sid nos salva, no? En ese aspecto Que ha salido de. Mira, hostia, va a salir de aquí, tío, de la pantalla ¿En serio? What the fuck Va a salir de la pantalla, tío Coge la mano así, anda ¿Eh? Tío, tiene que ver con nuestro personaje principal Y no no lo entiendo todavía ¿Eh? ¿Ha salido como un Slenderman? Vale, ahora pues a correr No me han dicho, ¿no? A correr, chavales, a correr Run, boy, run The sun and the sky Ah, yo voy lento y él va rápido Run, boy, run Tengo que seguir así Corre Sits Vaya, vaya mal rollo que da ese Slenderman, eh un poco de Slenderman Sitz, ¿Qué hace, tío? Ah, que nos coge Nos coge igualmente, macho Parece como un raptador de niños o algo, ¿eh? Ah, que daba igual Que por ahí no era, ¿no? Vale <ríe> Me cago en su vida, macho Hola Hello da. Yo creo que este tío es un raptador de niños, ¿eh? Fuera de coña este pibe es el que rasta a los niños o algo Del el y los convierte en porcelana, macho Madre mía Sí, tú escondete ahí, que yo me voy a esconder debajo de la cama <ríe> Yo creo que aquí no nos lo va a ver, creo, ¿eh? Ah, va, es parte de la cinemática Vale, vaya paranoia, tío, da miedo, ¿sabes? ¿Viste tú el pibe? Sitz, ¿Se va a llevar a Sitz. No puede ser No puede ser Ah, ¿se va a llevar a eso? No, se lleva a sits? Uh, hola, ahora tengo el recuerdo de Seeds Los Asterix de este juego son completamente jodidos, eh Qué paranoia, tío, no me jodas, macho O sea, hola Lol, tío Cómo se me ha llevado a Seeds Ahora sí puede correr, no, qué casualidad, bro Ahora corre de puta madre <coughs> ¿Por qué te has llevado a Seeds, mal malvado? ¿Será fucking malvado? Me voy a teletransportar allí, ¿eh? Te voy a matar ¿Lol? ¿What? ¿Eh? ¿What the fuck? Suena como un nightmare Del Soul Calibur ¿Lol? Vale, ya lo pillo Lo que hay que hacer O sea, ok Tengo que subir por ahí ¡Qué paranoia, tío! ¿Se ha visto hay un ojo A los Soul Calibur? ¿What? Un calcetín ahí todo podrido, ¿sabes? Ey, ey, ey, bro Aunque no tengo ni linternas, Voy a... Qué paranoia, tío ¿Eh? Vale Sube, nice Otra tele Ya las teles son como portales oníricos o algo, ¿eh? Fuera de coña Tengo que ir de tele en tele, tío Qué grande, tío Ese se quibren <coughs> espero que la tardecita esté yendo de puta madre Supercure Y también que bueno, ya puedes estar descansando Y espero que esté saliendo algo bastante guapo, ¿no? Que en ese aspecto siempre Sé sí, y demás que estás trabajando y que haces cosas bastante bonitas a diario, macho Aquí estamos con Little Nightmare, llegando ya al final de Little Nightmare Voy a ver si puedo llegar <coughs> a empujar eh. Bueno, es que no, no me puedo teletransportar allí Hola Javier, ¿cómo estamos mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo? Muchísimas gracias por ese hosting a diario, tío y un mega abrazo, Kyuren Espero que vaya bonito también en ese aspecto Que cago en la leche Muchas gracias Y creo que llegaremos hoy, tío, Kyuren Y creo que llegaremos hoy Hola, Javier ¿Cómo estamos mi hermano? ¿Cómo va este sabadillo poderoso? Madre mía Vaya paranoia el sitio, eh ¿Cómo va el sabadillo poderoso, tío? ¿Cómo ha ido la mañana? Como ya sabéis por por la mañana No he hecho directos Y muchas gracias de, de nuevo, por supuesto Ah, vale, ya lo pillo Me tengo que teletransportar con la tele por la mañana, hoy no, no he hecho directo porque el fin de semana, pues el domingo descanso, ¿no? Que también pues normal, necesito un poquito de dormir Y muy bien, la verdad, ya estoy mucho mejor que ayer Que ayer pues tenía una fatiga y un cansancio acumulado, Javier, enorme eh, Como ya sabéis, eh, ha sido una semana dura Para qué mentiros, ha sido una semana bastante dura En la cual pues hemos tenido picos muy, muy altos también Pero también me, ayer me agobié muchísimo, mi hermano Porque pues, si todo el mundo pide algo en concreto, un juego en concreto Y a mí no me apetece jugarlo, eh, yo que no sé decir que no, me agobio y eso fue lo que me pasó también, se me acumuló ese tipo de cansancio junto con todas esas sensaciones y me quedé muerto, en plan, vale, pues prefiero, eh, me duele la cabeza, prefiero dejar de hacer directos ahora y ponerme bien, ¿no?, en ese sentido Y me alegra también que el fin de semana vaya guay, como ya sabéis, hoy fui, con, vamos, incluso os lo prometo, hoy fui con mi amigo Mateo a dar una vuelta a la playa y había un montón de gente por el centro, tío La gente se está volviendo otra vez eh, a mover muchísimo A desmovilizar, ¿no? Y es duro bajo mi punto de vista Porque ahora pues debería de tener menos contacto la gente una con otra, ¿no? Porque también, como ya sabéis, pues la cepa esta que han lanzado con las vacunas Va a ser eh, duro, ¿no? Bajo mi punto de vista ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el sabadillo? Poderoso Y ya creo hoy, Javier, también en ese aspecto Vamos a llegar al final del Nightmare. Que tengo ganas, la verdad tengo bastante canilla Pero creo que te quiero, qué grande. Me he parcheado la cara. A Yo a vosotros también os quiero, campeón, en ese aspecto. Ya lo sabes, Benja, que diariamente pues va creciendo en nuestro interior, por supuesto. ¿What? Vaya paranoia, tío. O sea, voy con las teles. Vale, activo la tele. Tengo un mando de la tele. Ah, vale, para, para teletransportarme arriba. Qué paranoia, tío. Qué paranoia. Ahora tengo que utilizar el teletransporte en, la, en las teles. Y es eso, a diario ven ya, por supuesto, pues son 8 eh, horas y media o más de 8 horas eh, Está más claro que el agua, en los cuales Pues estamos juntos Eso fue una declaración de amor <ríe> ¡Qué gachón, hay que nachidor ¿Cómo estamos? ¿Cómo, va? ¿Cómo ha ido la tarde, no? En ese aspecto, qué paranoia, tío A ver Tengo que hacer algo aquí Vale, súper raro ¿Cómo ha ido la tardecilla nachidor? Y qué paranoia lo que le ha pasado a Balta, tío, en el fucking arc Súper raro, es que estos días ya sabéis que no he estado ni jugando Porque no he tenido ni tiempo y me ha agobiado muchísimo, la verdad Estos días, me ha agobiado mogollón Bueno, ayer, sinceramente solo ayer, ¿para qué mentiros? Solo ayer eh, Vale, pues supongo que el teletransporte está ahí, tío qué paranoia, al final del juego me, me está rayando una barbaridad En plan, qué paranoia, tío Voy a coger por aquí porque quizás por aquí haya algo, ¿eh? Triste por Barta que va a dejar de jugar pero eh, Pero lo mío va... ¿Por qué va a dejar de jugar? Es que es una putada eso, no sé por qué ha perdido todo, tío Pero entre topos podemos llegar a farmearle todo, Nacho, que eso no habría problema ¡Mira otro gorro, qué guay! ¡Qué guapo! Hemos encontrado un gorrito, tío ¿De policía, cartero? No sé, me voy a poner ese Yo... Eh... Ah, ¿Dónde está, tío? ¡Dámelo! Vale, ahora Yo después, pues, intentaré dejarle todo, eh... incluso si hace falta, eh... le voy a buscar las cosas ¿Qué pasó, esparta mi hermano? ¿Cómo va el fin de semana, tío? ¿Cómo va el fin de...? Que ya tenéis más tiempo también para hacer lo que queráis Y sí, descansar un poquito, ¿no? Bajo mi punto de vista que siempre es siempre necesario Y espero que no deje de jugar balta, coño En ese aspecto Yo lo que tengo ahí en la casa Que coja lo que le dé la gana, sinceramente Me da coraje porque, claro, ha perdido todo él Y no sé por qué nosotros no pues Es algo que no, no lo entiendo hasta ahora O sea, no lo comprendo, macho Bien con jarra con los colegas, que gacho O sea, a drinking, ¿eh? Está bien siempre y cuando con, con cautela La verdad, es Spartan Tened cuidado yo siempre, en cierto modo, pues también eso eh, os enturbió el día a día. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero bueno, voy a intentar meterme en la. Voy a intentar meterme en la, la de esta, tío. En su casa, sus bichos, el tiempo de farmeo, muchas cosas, papi. No es por lo. Eh, ya lo sé, coño, pero me da cosas. Me cago en la leche. Intentar recuperar la partida de ayer, a ver si puedo. A ver, sería la caña en ese aspecto, pero vuelvo a repetir que no sé por qué la ha dado. Bueno, por qué ha dado ese problema solo a Balta. O sea, si en ese sentido nos hubiese dado un problema a todos en Global. Y pásalo bien, me cago en la puta, Spartan. Ah, vale, la ha cagado, le he dejado esto allí. ¡Ah! A debería haber dejado en el medio. <ríe> ¡Qué plomo! Y espero que lo pases bien, super Spartan, tío. Muchas gracias encima siempre, ¿no? Incluso desde cuando estáis de, de Jorgorio pasáis, tío, por el directo. Súper grande, mi hermano. Yo creo que habrá una forma, lo que dice Nicole, eh, de poder cargar, ¿no? La partida tiene eso, eh, eh, Nacho, ¿sabes que estoy aquí como en una en un correo, tío? O sea, la parte del juego final es como la parte de correo Porque tengo la gorrita de un... Muchas gracias, Firmer, me cago la puta por, por ese super ride ¿Cómo ahí oh, ido? Qué guapo, y yo, ¿sabes que he flipado? Porque te he visto jugar Metal Slug Te he visto jugar Metal Slug, tío Qué guapo Y yo, know, no sé qué me pasa Que no me deja no me deja darte el prime ¿Qué es lo que me pasa? <risa> <risa> Muchísimas gracias, ¿qué tal, Alessi? ¿Cómo lo habéis pasado, tío? ¿Cómo ha ido ese metal en luz? Se me ha caído la baba cuando he puesto a Firmer Digo, qué guapo, es más, ahora eh, tengo lo del Prime, pero me da paranoia, tío O sea, qué, qué problema tengo, a... <coughs> ¿por qué no me deja darte el Prime? No sé, o sea, me lo hice ayer, <coughs> digo, hostia, es el cumple de Firmer eh, voy, a dar, voy a intentar pillar otra vez el Prime, lo tengo eh, Y es más, sale incluso eh, el simbolito que tengo el Prime y, y no sé por qué, no me deja dártelo ese Firmer me lleva a, a mi infancia, brutal Me ha gustado muchísimo, tío Se ha gustado muchísimo porque cuando lo cuando ha abierto pestañita y ya me he dado cuenta, un poco más tarde, por culpa del puto torneo Me cago en la leche, pues me he dado cuenta Que estaba jugando en ese aspecto a, al fucking Metal Slug, tío Qué guay Muchísimas gracias, Firmer ¿Cómo ahí ido, tío? No, pero, mira, me raya, o sea, aquí lo tengo No es coña, o sea Bueno, lo tengo en captura porque el juego este el Little Nightmare eh, No sé qué es lo que le pasa Que no me deja capturarlo, tendrá algún setting, alguna opción o algo Que no me deja, tío y mira, vamos, te tenía aquí Aquí te tenía, vamos, a ver si... Bueno, es que ahora no sé cómo, cómo probarlo Lo voy a probar con el tonto de Degre, ¿vale? No, no hay... Muchas gracias, coño Muy total metal, pero mira, o sea, aquí lo tienes Mira, no me deja No me deja y lo activé ayer, tío <coughs> Lo activé ayer, te lo prometo O sea, lo activé solo para eso En tres meses En tres meses tu cumple, qué guapo y me he quedado súper rayado. No sé qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que poner o hacer. Todos los hot y buen profit, tío. Muchas gracias, Firmer. Espero que cenes rico, que seguramente vayas a cenar mega rico. Ya yo tengo un hambre de Y me alegra verte jugar a juegos que han formado parte de mi infancia, tío. O sea, y de todo de nuestra infancia. Métale en luz la polla bajo mi punto de vista. O sea, es la pollísima, tío. Es la pollísima, tío. Es la caña. Es que estás suscrito a mi canal, no mientas No, o sea, no coña No sé por qué, además, muchas gracias a Letty También y tanto a Firmer, por supuesto Por ese mega hosting que siempre me hacéis a diario Y espero que haya ido el día guay Firmer, me cago en la puta también, que no hayas tenido Tanto currete hoy, aunque bueno, currete hoy no Que en casa también, me desperté súper tarde Eso es lo malo, tío, me desperté súper tarde hoy O sea, me desperté casi a las doce y pico De la mañana, macho, empanado mi canal, eh, que está más abandonado, más abandonado Que Chernobyl, sabéis que Nicole también Antes hacía eh, muchos directos, lo que pasa Es que no sé por qué, dejó de hacer directos me Sniff, me cago en la leche Y se agradece, vuelvo a repetir Muchísimas gracias firmer siempre por todos los hostings A diario, macho, o sea, se agradece mogollón Ya sabéis que eh, siempre pensaré lo mismo Y que aunque ayer me haya agobiado Como os he dicho, porque... No todo siempre tiene que ser jugar a algo en concreto que todo el mundo quiera Muchas veces también me gusta jugar a juegos que, no sé, para desconectar y chilearme O sea, es tan guay Pienso que, no sé, a nivel personal, como hoy por ejemplo con Little Nightmare Tenía que jugarlo, llevo un par de días incluso sin verlo, o sea, sin jugarlo y me ha gustado mucho, o sea, me ha flipado eh, ver jugar a Firmer a lo que es Metal Slug Porque como vuelvo a repetir, Metal en luz es un juego que en recreativa me habré dejado eh, muchísimas pesetas Cuando era pequeño de mis padres <risas> Mías no, de mis padres y de mi hermano Nacho O sea, en una sala recreativa que había aquí en el pueblo, muy guapo Sí, el juego de miedo, creo que terminamos hoy, Alessi Terminamos ya, tío, te lo prometo, mi hermano ¿Y cómo ha ido el sabadillo, Alessi? ¿Y cómo lo habéis pasado también? el Sacho, el filme seguro El, el speedrun entero de, del Metal Slug, ¿no? Qué viejo, yo nunca conocí las pesetas, qué es, chica El que manda eres tú, pollito reverde Ya lo sé, pero mmm, es eso Ya habéis visto, que a mí no me importa en ese aspecto eh, el, No sé, esta semana Hemos tenido una media muy grande, vale Pero no me sirve de nada si me quedo quemado de un juego, tío Ya lo sabéis Si me quedo quemado de un juego, estoy jodido No quiero quemarme de un juego que me gusta, por ejemplo Eso sería muy raro Voy a intentar meterme en el horno, no sé qué habrá en el horno, pero voy a intentar meterme, no hay nada ¿Qué tal, Cero? ¿Cómo estamos, mi hermanote? ¿Cómo va el sabadillo y cómo estás, tío? ¿Cómo, cómo, cómo ha ido esta semana también? Sé que ahora mismo tiene poco tiempo, campeón También es lógico, vuelvo a repetir, ¿no? Bajo mi punto de vista Me tengo que ir por la ventana Yo lo tenía en la Play 1, qué guapo, Por la Play 1 también se podía jugar Metal Slug Yo lo jugaba también mucho a Lesslie en... lo diré, leñe le di ahí a la tele Lo jugaba muchísimo en el live, en el Neo Geo En el emulador que había de Neo Geo de, de esto, de arcade, que estaba muy chulo Voy a ver si aquí hay algo O sea, no sé qué hay aquí, o sea Qué cague, tío, qué serán esas cajas metidas ahí Viejuna <risa> Que Nicole solo tiene un año más que nosotros Que ya ves, ¿eh? Nicole tampoco nos saca tanto eh Bueno, bien, ahora terminando de currar De hacer el papeleo, lol También hoy me cago en la leche A Leslie Sé que Firmer hoy también eh, se ha metido Paranoia, tío Se ha metido Que paranoia como yo llego allí Se ha metido un gran tute, que desde que empezó el directo También por la mañana, increíble Que es la cañísima Yo soy joven, Álvaro es viejo Que es chica, tengo muy poco tiempo eh, Porque estoy en, el... ya lo sé Campeón, cero, pero no hay ningún problema Ya sabes que siempre estás en mi corazón, en ese aspecto Bueno, siempre estáis en mi corazón, a diario Macho, y eso es lo que también más agradece ¡Lol! ¡Qué paranoia! Bueno, tenemos que hacer puzzle, ¿no? Eh, pollo en ASMR, ¿Lol? que un, eh, eh, un año menos, menos, soy... Un año menos, menos, soy más joven Madre mía, qué chica, sí, eres más joven, pero por un año Ya no tengo tanto tiempo... Eh, por las clases, pero... tengo un recreo y después de la escuela A los seis de más, campeón, me cago en la puta, Ángel Se agradece muchísimo tengo 43, pero hostia, en ese aspecto no, no pasa nada, leñe Álvaro es viejo, eh, yo soy nacieron legendario Vaya ya, eh, o sea, ni, mira, te lo prometo, Alex Y mi hermano también, eh, coño, en ese aspecto tiene 36 tacazos ahí No, no pasa nada, ahí me, me flipan ese aspecto, tío Porque ahora puedo pasar por aquí Bajo mi punto de vista es bonito, en ese sentido Porque no perdéis las costumbres de los videojuegos Eso me parece increíble, tío Durante un minuto, ¿qué es? No hago SMR, eso es raro, campeón es la polla no, Ustedes no sabéis lo que yo Vamos, yo quiero Yo quiero llegar a vuestra edad Os lo prometo Y seguir jugando a videojuegos A todas, macho Pero a todas Vale, me a teletransportar ya ¡Ah! O sea, es que no O sea, yo A esa edad llegaré Topicado a los juegos Os lo prometo, eh Os lo juro que tendré Un pique increíble Tendré un pick increíble. Nunca os defraudaré. Eh. Muchos años me voy a pegar aquí jugando. <risa> y Bacinga te lo prometo, Letty eh, y Nacho. Al mismo tiempo, ya lo, lo conocéis muchos de vosotros. Ese hombre tiene casi cerca de 40 años también. Y, y es uno de los mejores jugadores para mí de Dark Souls a nivel español. eh. Os lo juro, ¿eh? Lo que pasa es que Álvaro es mi sugar daddy. ¡Qué chica! ¿Qué te gusta compartir nuestro secreto, digo? <risa> Yo crecí con los videojuegos algo que por mucho eh, que me paguen, eh, no dejaré atrás. Exacto, cero. Te lo prometo Es la polla O sea, nunca podría dejar de jugar a videojuegos Desde... ¡Hostia! Nunca, pero nunca Y me alegra en ese aspecto Destructro por el COVID opositor Qué gachón, tío Vale Ah, uff Esto va a ser complicado, ¿eh? ¿Cómo vamos a quitarse ese pibe de ahí? ¿Cómo apago la tele, tío? Que me... Oh, what ¿Qué, gripaca, qué gripazo, tío Era forja Cómo se forja el amor Cómo se forja algo Con, con metal, ¿no? ¿Con... Qué coño, cómo me caí, O sea, hola, sube Vamos, sube, tío Con metal, la forja Tengo 11 años ya, ¿verdad? En ese aspecto, en ese aspecto Tenéis, eh, coño, lo he dicho yo Dos veces En ese sentido Perdón En ese sentido Tenéis muchísimo tiempo Campeón Ángel Para partir la pana ¿No? Y también Tenéis que jugar videojuegos Pero al mismo tiempo Cuando sois pequeños Tenéis que eh, focalizar Por supuesto en ese sentido Los estudios Campeón Siempre Siempre Siempre Tío Lo más importante ¿No más parecido parecido Un hijo que tengo? Es el papajigo Salva <risa> Qué gachón Tío Qué gachón Nah Pero es eso Mira coño Leti también eh, Tiene dos peques Ella y Paula En ese aspecto Nacho Y no hay ninguna prisa Yo qué sé eh, Tampoco pasa ¿Eh? ¿ se suicidan, tío ¿Qué será eso de allí? El ojo de Sauron, tío Se están suicidando ¿Lol? Voy a mirar por el otro lado a ver si hay algo Antes de tirarme por el hueco Paranoia, ¿cómo se suicidan, tío? Vale, le doy con el mando Paranoia, al final del juego es una paranoia, ¿eh? ¿Cómo se forja eh, un amor? Pues con cariño y con suerte también De encontrar, por supuesto, a una persona que te quiera están eh, emulando eh, la caída de Wall Street mm, Vaya paranoia, te lo prometo, Nacho El juego ya al final de, del todo se ha puesto muy tétrico, tío Te lo prometo, ¿eh? eh ¿Qué tengo café aquí? A ver, le voy a... El secreto es conocer el admin de Papá Jimón. Qué grande, tío Qué maquinote este ven ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Ahora? Hola No, así, así no es, así no es colgarse eh... Córgate en la tele, por el otro lado Sí, pero no, no, eh, no he entrado, qué raro Ah, no, no, no, la he cagado, la he cagado, Nacho Mira, es así, la he cagado Tenemos que encender esta tele, o sea, teletransportarnos en la otra A ver si nos llega a teletransportar Yo creo que sí ¡Dios! ¡Qué porrazo pegado! ¡Pobrecito, Momo! ¡Pobrecito! ¡Qué porrazo pegado! Ah, pega un panchazo tremendo, macho ¿Qué cojones, tío? Qué porrazo, tío. No sé, tengo, creo que tengo que conectar esta tele. Lo que pasa es que está sin conectar. ¡Ah, ya, ya! La he cagado, la he cagado. Mira, tengo que tirarla, chavales. Tengo que tirarla. Yo, amigo, está. ¡Wow, ¡Oh, wow, oh, wow! Oh! Tengo que tirarla, eh, empanado. Lo dejaste tonto, brutal. Es que, eh, es lo que le he dicho antes, chikuma. Eh, muchas veces, los juegos de puzzle, ya sabéis que lo más, lo más fácil, lo que vemos a más, más cerca, es lo más fácil, ¿no? O sea, lo que tenemos en la cara, lo que tenemos en las narices, es lo que tenemos que llegar a hacer, tío. Cago en la puta. Vale, palanca aquí. Palanca aquí. Palanca aquí, puerta aquí. ¿Vale? Vamos a ver si podemos llegar. Lol. Qué mal rollo, ¿Qué, qué habrá detrás de esta puerta, tío. Qué mal fucking rollo. Vale, pues me voy por la me voy por aquí, a ver. Vale, el, el electrificar el, el... ¡Ah! ¿Qué? Hay un tío, tenemos que matarlo, Nacho. Vale, eh, no electrificamos nada. Vamos a ver cómo podemos llegar a. Porque lo va a partir, ¿no? Por lo que se ve, lo va a. Ah, sí, sí, sí, hay un tío, ¿verdad? Ah, vale, vale. Tenemos que arrancar esto. Vale. Uf. El resumen, de juego es, un... es una mía que se va y vuelve. Y viene la TV. A ver la... Sí, sí, sí, sí. Voy a trocutarlo Es raro, ¿eh? Oh oh oh oh, ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Madre mía! El final de juego se puso returbio. Sí, bella, es muy, muy turbio, la verdad. O sea, el final de juego es mega, mega turbio. Sinceramente, ¿para qué mentiros? ¿Conoce el meme de no returbio? Sí, es muy gracioso, la verdad. Es fucking gracioso. Y es aplicar muchísimo a los gatos, tío. Muchas veces yo siempre lo veo aplicar a los gatos. Os lo prometo. Eh, vale, aquí no puedo hacer nada. Está completamente apuntalada, ¿no? Acuartelada la, la, la pared. Eh, tenemos una palanca. Este sitio, eh. Pues por aquí, ¿no? Pues tiene... Ah, es verdad, la tele O sea, la tele Vale, encendemos la tele con el mando a distancia Entramos por aquí Qué paranoia, tío Es súper tétrico la música, la musiquita del juego Mierda ¿Lol? ¿Hola? Ah, vale ¿Qué tal, AJ? ¿Qué pasó? Me he matado Ah, no Muy bien, la verdad es que va bastante bien el juego, AJ Y creo que vamos a llegar al final del Little Nightmare hoy yo jamás entendí entendido el juego, pero el Isaac eh, sí. Y no sé cómo, normal. Hay muchísimas cosas también en Isaac, sinceramente. Hay muchísimas... Esto es un paquete, tío. somos Es que esto parece como un correo. Y el lore que tiene también el, el Little Nightmare y el Isaac en ese aspecto es duro de cojones, ¿eh? Fuera de coña. Hombre, Nachido, pues así... En... Estarás contento de lo bien que, que lo has educado Buen, buen Choco, muy, muy trabajador y una persona humilde Me criaron de pequeño, te lo prometo a Leslie en ese sentido eh, Tanto él como mi abuela Porque mis padres no tenían tiempo, apenas, nunca Pero nunca, nunca, tío Buen chico, tío, increíble Y tu hijo igual, macho Tus hijos son la caña, Leslie Son súper buena gente, macho muy... ¡Eh! ¡Qué bugueo la ha da, dado el juego! No me muevo, mira Está haciendo el mudwall ¿Lol? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuántos bugueos tiene el juego al final? Verdeo de Laro, completamente. Lo le estáis viendo. Va, vale. restar for de checkpoint. Vaya paranoia, vaya bugueo que le ha dado. Es un Gmail de hace 50 años. Madre mía. Busqué algo y pues no returbio. Hack activado. Mm, paranoia, chavales. Qué follón. Vale, puedo. Vale, activo esa tele. Activo satélite, o me llevo el paquete o no sé Yo creo que me tengo que llevar el paquete para abajo Voy a ver si aquí puedo, no o pues sí, no puedo llegar, what Si es que me llevo el mejor sugar daddy del mundo Qué chica, más bugueado que Cyberbook. Bug. No, nada, nada, algo tiene que haber Bueno, ahí como vemos, adelante hay algo Pero este paquete, entonces soy un sugar daddy, ¿no? Y el Cyberbook era enorme, te lo prometo J. ¿Os acordáis del primer gameplay de Cyberbug en directo? Madre mía, chica la que le damos Creo que, mira qué raro, tío. Ahí hay una mano, algo de la cual va a salir, eh. A coger el paquete, os lo prometo, eh. Parece. Sin problema, campeón. Ya me jodaría, Mario. Espero que por lo menos en ese sentido. <ríe> qué grande. Descanses y que pases también una buena eh, noche, ¿no? De, de sabadito. Poderoso. Un mega abrazo, campeón. Y muchas gracias siempre, por supuesto, por todo el apoyo que me dais en directo eh, acá a diario, tío. ¿Qué tal, Nomar? ¿Cómo estamos, mi hermano? super grande. ¿Cómo va el fin de semana, poderoso? ¿Cómo llego al otro lado, tío? La he cagado, creo yo Activo a la tele Como no sabes, la he cagado, la he cagado Vamos a ver qué podemos llegar a hacer Subiendo por estos paquetes Nada, o sea, nada Nothing Ah, vale, vale, vale Ya entiendo, soy, estoy empanado, tío Este paquete debería de ir abajo de la palanca Estoy mm, flipando Qué raro, venga. Muchas gracias, precioso La verdad es que era una esponja para absorber valores Y, eh, y ya el resto ha sido obra suya Qué gachón, pero también es eso, o sea, desde pequeño pues ya sabéis, además no chido, la, la abuela y tú, pues, es que papá y mamá no tenían tanto tiempo <risa> No tenían nada de tiempo Siempre he intentado ser una persona correcta, aunque ayer lo que me pasó en el directo es porque Me, me he metido muchas horas esta semana y me he pasado Me he pasado, como ya sabéis muchísimos de vosotros, me he pasado una barbaridad Y Me está bien hace horas y he echado horas en directo a todo, en todo momento Pero también muchas veces es necesario descansar Y si no descansamos estamos jodillos. La verdad, y es lo que no quería, ¿no? no te enseña eh, nada de los juegos <risas> Hombre, Paula, súper grande tu papá, Lesslie ¿Qué tal, campeona? ¿Cómo va el sabadillo? ¿Y cómo lo estás pasando, por supuesto? Que ya sabéis que los fines de semana siempre son para chilearse y descansar Sobre todo hacer todo lo que no podemos hacer a lo largo de la semana, ¿no? Que es lo más importante bajo mi punto de vista Súper grande, tío, qué mono a tío Chavales, se me ha bugueado otra vez el juego ¿Qué pasa? Vale, me piro la caña, tío Este ni, ni el caso Como alucina, qué grande, tío ¿Qué Es que eso, me flipa muchísimo a Leddy, No sabes la ilusión que me da, bajo mi punto de vista Te lo prometo, el simple hecho de poder Llegar a hacer felices también a los más peques, tío ¿Saldad? Si le ha saludado, por supuesto Nacho, ya me jodería Que en ese aspecto siempre, tanto Ian como también Paula son sus hijos, los hijos de Leddy Son eh, un amorcito de persona los dos, macho Tienen un futuro prometedor, por supuesto Porque sus papás también le han dado unos valores increíbles Bajo mi punto de vista ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo poderoso? Just Dance, se me ha quedado bugueado, chavales. Creo que al final del juego, pues, básicamente, el juego está bug... Eh, ¡Tremendo! <risa> Estaba la dimensión de Just Dance, brutal. Mi papá te había dado un consejo eh, de que te dejes el Fortnite, si no lo disfruta. No, no es eso, mi hermano, Leddy, La verdad es que ayer me dio el problema eh, también en ese, en ese sentido, la bajona. Porque me vi limitado, en el sentido de que no quiero... No sé, va a sonar un poco feo, pero mucha gente viene siempre en el Fortnite para verme fracasar en los torneos Y después se va, y después en ese sentido viene muchísima gente por otros juegos Y cuando no está ese juego hace... y nos vemos Y ayer que me agobié muchísimo porque todo el mundo quería un juego en concreto Y a mí no me apetecía jugar a Lady a lo mejor, tío Es eso, o sea, me quedé súper rayado No quería Bueno, no es que no quisiera, sino que no me apetecía jugar a a eso o sea, prefería jugar otro tipo de juegos, la verdad Y al final pues me rayé muchísimo, tío Y el Fortnite de, me pasa siempre al final eh, de la temporada Que estoy un poco más agobiado, por supuesto Porque es más difícil llegar a ganar las partidas La gente está más en falla Pero me agobió un poco Porque no es por vosotros en sí Sino por mucha gente que solo viene por una cosa en concreto Que eso siempre va a existir, la verdad Como ya sabéis Así se debió quedar. Eh, es raro. Lo que quiere llegar a mostrar campeón también. Ven eh, ya lo que es el creador de juego. El Litter Booker. Madre mía, brutal, eh. Brutalísimo. Nos vamos en el ascensor con la tele. Y no sé por qué la ha dado esos bugueos. No te preocupes, tómate el tiempo que necesites para descansar. Así en Vendrás no Fire. Se agradece cero. Se agradece muchísimo. Pero es eso, sé que vosotros me, me veis con. ¿Sabes? Me veis porque soy yo y también porque os sentís cómodos. Pero muchas personas varias veces se generan de esa manera, como ya sabéis, solo por algo en concreto. Y eso me molesta un poco. Es duro. Me molesta un montón, ¿sabes? Porque yo no me quiero sentir presionado a hacer algo a lo mejor que no quiero en ese momento. Como ya sabéis, para mí es returbio. No solo juego a un juego y no, ¿sabes? No, no quiero que llegue el punto de como ayer, que me pueda llegar a sentir, pues, eh, agobiado, ¿no? Bajo mi punto de vista Es duro de narices Muchas veces el, eh, sé que no puedo llegar a satisfacer las necesidades de cada persona del chat eh, Cuando se, se plantean en los juegos, ¿no? En ese aspecto ¿Qué, por, ¿Por qué no me deja pasar? ¿Hola? ¿Otro book ¿Lol? ¿Cuántos book tiene el final del juego? Brutal Y sé que algunas veces, pues, es lógico Como os he dicho, eh, no voy a poder jugar todos los días algo en concreto O sea, me explotaría la cabeza Good ending, el niño atraviesa eh, tu pantalla Bad ending, el final el real del juego eh, Esperemos que el niño no atraviese la pantalla nuestra, Ángel Porque me cagaría encima <risas> Ya está, claro, sería Dios si pudiera satisfacer a todo el mundo Es que es la cosa Y sé que vosotros también, pues, me apoyáis Me dais amorcito, por supuesto, en cualquier juego Vuelvo a repetir, tío y se agradece un montón a y que también vosotros Que también sois más maduros y tenéis otro tipo de mentalidad podáis pues llegar a comprender eso Porque no quiero sentirme agobiado por nada En plan, hago esto porque me gusta y me representa Y soy feliz con lo que hago Y muchas veces pues, me rayo una barbaridad como ha pasado ahora No quiero rayarme por esto Y calle me pase lo, de lo que me pasó, básicamente Si bien el ascensor, me voy a yo ahora por arriba A ver si puedo Esperaos no, la ha cagado, me he demasiado rápido. <ríe> pobre mono, tío, pobre momi, momo. Me cago en la leche, qué parchazo ha pegado, tío. Ha <ríe> pegado un parchazo duro, eh. Haceros caso que ha pegado un parchazo duro. La ha cagado, chavales. ¿Qué tal, Alex? ¿tú crack? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va el sabadillo poderoso? Eh. <ríe> No, eh, te imag os imagináis que sea así de turbio al final, que me atraviesa la pantalla el muñeco Yo no te digo nada porque ayer ya te di la chapa es eh, más eh, de una hora Pero sabes eh, lo que pienso, ya lo sé Ya lo sé, Nicole, y se agradece Siempre que tengáis una crítica constructiva yo lo voy a yo lo voy a aceptar O sea, sois vosotros los que estáis aquí a diario Y se me decís yo, papá, hijo, hay que cambiar esto porque lo estoy viendo como una caca Oye, pues lo voy a cambiar, ¿no? Bajo mi punto de vista O sea, del todo es mejorar siempre No quedarme bugueado, me cago en la leche, me he quedado bugueado 30 horas, madre mía, 30 horas En ese aspecto, Ángel jugando al Genshin Flipa Bueno, hacer vacaciones no fueron eh, básicamente viciándome al Minecraft Night Free Fire, Alar y tu directo Qué grande, tío Me alegra también, campeón Benja, en ese sentido Que también eh, podáis llegar a, a disfrutar ¿no? De cada directo y que aprovechéis también el tiempo En las vacaciones, como ya sabéis Y lo que le he dicho a la hija de, de Alex Paula Que los fines de semana incluso son también para descansar Y desconectar, y es la cosa si, se rompe, si rompe la pantalla me cagaré encima Yo te lo juro Alex que me quedaré súper rayado, sinceramente ¿eh? Pero vamos, sería eh, fantástico eso Antes, eh, no quedarse bugueado Después, mierda, me he quedado bugueado Te lo prometo que me he quedado súper bugue, tío, cero He terminado eh, exámenes y estoy contento porque eh, He terminado un test solo Qué alegría, Alex tu Ya sabéis que cada vez que en ese sentido aprobáis un examen Para mí es una satisfacción personal, macho pero Fortnite, 120 horas, mi brother, juega un poquito al Fortnite Yo Fortnite, eh, no sé cuántas horas la habré echado ahora mismo Pero en el, en el resumen del 2021 veréis que le he echado millones de horas Vuelvo unos 5 minutos, tengo algo que hacer ya vuelvo, Sin problema, coño Ay, cajota, qué grande, sin problema ya me, ya me jodería, campeón mi madre, que... que, que soy muy modesto, tío, me encanta eso en ese aspecto de Alex Ducrat, pues siempre lo digo, al igual que le he dicho a Cero, ahora mismo es muy importante que vayáis sacando los estudios hacia adelante y que vayáis sacando unas notazas buenas, porque eso es vuestro futuro y por supuesto siempre va a ser una ventaja, ¿no? Una cosa que tener en cuenta, ¿no? El tener que... que vais a sacar un cacho de notas y coño, que también vais a tener una beca en un futuro y vuestros padres van a estar más tranquilos, como os he dicho, y no van a tener que trabajar tanto ni partirse los, los cuernos, como se suele decir, trabajando, macho. No sé qué es lo que hay que hacer, eh, os lo prometo O sea... Un poco paranoia, lo que hay que hacer es que como la manilla de arriba no va Entonces, ¿qué hago?